7 mentiras del caso Devany. Número 1, el representante de derechos humanos. Uno de los momentos más importantes del caso Devany fue cuando el representante de los derechos humanos dijo que Devany sí había sido abusada. Noticia que confirmaba lo que todos creían, yendo en contra de lo asegurado por la fiscalía. Y se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 Eh, en lo que en el transcurso de la semana para que ustedes tengan esta información. Del ¿Se evol... Sin embargo, se dio a conocer que este hombre fue desmentido, ya que solo se trataba de un actor que se hizo pasar por un representante de los derechos humanos. Número 2. Mensajes de WhatsApp. Mensajes de WhatsApp entre Ivonne y un tipo apodado El Jaguar se dieron a conocer dándole sentido a lo sucedido y mostrándonos que un hombre tendría que ver con la desaparición de Devani. A le manda un mensaje donde dice, el conductor está extraño, a todos ves extraños, o ya relájate, le mandan a las 4.15, a las 4.15 ella le contesta, no, está extraño, en serio, ella le contesta, lo conozco, es de confiar, ya. Ella inmediatamente le contesta, no, dile que ya no me agrada. Pero esto que acabamos de ver y escuchar es una completa mentira. Los mensajes fueron creados por una usuaria de TikTok que cubría su rostro y al ver que su falsedad se había vuelto viral, borró todos sus videos para no tener problemas. Número 3. El Jaguar. El supuesto jaguar comenzó a mencionarse como el que le quitó la vida a Devani y de pronto se publicó la foto de Gustavo Soto señalándolo como el jaguar. Yo recibo amenazas de todo el mundo y cosas buenas también, la gente me empieza a querer, sabe que yo no soy culpable. Sin embargo, no hay pruebas de que Gustavo Soto se le conozca como el jaguar, ni tampoco que él haya estado en Monterrey aquella noche, ya que él es ciudadano americano. Por lo que todo esto del supuesto jaguar solo fue una conspiración creada en internet. Número 4. Publicidad del Motel Villa Castilla. Una segunda supuesta publicidad del Motel Villa Castilla mostraba habitaciones, pero de fondo se escuchaba una canción que hablaba de un asesinato dentro de un hotel. Como lo que supuestamente le habría ocurrido a Devani. Pero la verdad es que la cuenta de Instagram en donde se subieron estas historias No es la cuenta oficial del motel Villa Castilla Por lo tanto es completamente falso Número 5 el limpiador Se han dado a conocer audios de supuestos limpiadores que serían justicieros anónimos que estarían en busca del Jaguar para hacer justicia por su propia mano. Escuchemos estos audios. Yo creo que yo creo que él, él realmente si vive y reside en Estados Unidos, pues tiene muy muy eh, es muy fácil para él comprobar. No, que, pero era realmente... era loco también, también hay gente en Texas, güey, hay gente que se mueve en Texas, güey. Pues, vamos a ir por él, uh -huh. que vamos a ir por él, lo vamos a encontrar, loco. Nada más que no ta... de que se confíe. No, es que ya estamos hasta la verga, güey. De que la gente, pero que, porque no tiene está... dinero o, o porque tenga Ajá. mucho poder, piensa que puede hacer lo que él quiera, güey. Y no, güey. Tam... Yo creo también, que somos también, más yo... buenos que malos. Oye, también yo considero que, que sí, mientras no haya una prueba realmente faciente, una prueba A mí me realmente. Vale... ¡Pruebas, loco! A mí me vale sus pruebas, güey. Es que A mí no se es culpable, güey. Mira. ¿Sí? Cuando los n hacen algo, no preguntan hasta después, güey. Oh, era inocente, pues ni modo, güey, pues ya se murió. Pero la verdad es que estos audios pueden hacerlos cualquier hijo de vecina, solo por llamar la atención. Y son más falsos que los fantasmas de Carlos Trejo. Número 6. Anonymous amenaza al Jaguar. Anonymous es una red de individuos que buscan la justicia cuando todo está perdido. Solo en las ocasiones más importantes, estos hackers salen a pantalla para declarar la guerra contra aquellos que hacen el mal. Este mensaje es dirigido a los feminicidas, secuestradores y delincuentes de México. La sociedad está cansada de la inseguridad e impunidad que se vive en algunos estados del país. Por esa razón, y bajo mis propios medios, haré justicia en favor de las miles de mujeres desaparecidas. Mi principal objetivo será buscar e investigar el paradero de estos delincuentes y hacer justicia por cuenta propia. Nuevamente estamos ante otro video hecho por cualquier hijo de vecina que quiere hacerse el héroe y llamar la atención en este caso tan viral. Por eso les pido que no crean en estos audios que son una reverenda jalada. Número 7. El caso de Devani es falso. La última de las notas sobre el caso de Devani lo dio una chica nuevamente en TikTok, donde hace afirmaciones bastante delicadas, mostrando su rostro y con una seguridad que a muchos ha puesto a pensar. Bueno, este video lo hice hoy 27 de mayo del 2022, y es para decirles a esas personas, en especial al señor Marillo, que ya sé todo, que ya lo investigué, que, que, que buen teatro se está haciendo, pero... No, no se vale. No se vale que con niños, que con mujeres, ustedes lucren. Y creo que ha llegado el momento que alguien ya les ponga un alto, porque está claro que el gobierno no va a hacer nada, porque el gobierno es suyo, es de ustedes, de esa comunidad. Entonces, nada más nos están haciendo mensos desde hace años, no solo ahorita. Ahorita detonó por lo de Devani porque se hizo internacional, pero de ahí... Ah, y otro dato. Chequen bien los videos a ver si lo tienen, si no lo subo al rato. La mamá de... no nació en México. Ella es de Colombia, me parece, también tengo ese dato. Y se llama Carla. No, Dolores. Hay mucha gente responsable, loca y hambrienta de atención, por lo cual se atreven a salir a decir mentiras y confundir a la sociedad en un caso tan delicado. Para mí esta chica solo está haciendo más circo, diciendo mentiras. Así que yo les pido, no se dejen engañar. Espero este video les abra los ojos a muchos que se creen las tonterías de internet. Estamos en la búsqueda de justicia para Devani, no inventando novelas que confundan a la sociedad y no ayudan en nada. Les hago un llamado para que sean responsables y si hablemos de Devani que sea para presionar a las autoridades y termine este caso con la verdad. Mi nombre es Castro. gracias por darle like, compartir este video y suscribirse al canal. Estos 7 puntos no son las únicas mentiras, aún hay más dentro del caso de Devani, pero esas se las presentaré en el próximo video.